¿Cómo está, Facu? ¿Qué haces, ¿Eh? Chino? Buen día. ¿Cómo amanecimos acá? No, de hermoso. Primera. De primera. ¿Eh? Hoy, de vuelta, le vamos a caer a los troncos ¿eh? de brizo, Así que si Dios nos ayuda, vamos a hacer un pescón como siempre, Chino. No, hoy la rompemos, Facu. Hoy, hoy la rompemos. rompemos. Hoy se pesca. Sí, hoy se pesca. Después por ahí venimos de vuelta acá. Claro. ¿Eh? Hacemos un asadito. Ya tenemos tomate. la cañita acá. ¿Eh? Tenemos la parrilla de atrás. Esto, ¿Eh? es, esto es vida. Esto es vida, Facu, esto es vida. Pescar, asado, pasarla con amigos. Sí. Es lo mejor que hay. Así que bueno, gente, en un rato vamos a filmar los matungos. Acá con mi compañero Facu. Así que ahora vamos a limpiar un poquito la lanchita y salimos. ¿eh? Vamos, Chino. Vamos, Facu, vamos. hoy la rompemos. Dale. vamos. Sí, sí. sí. Oh. Mierda. Mose, chico. Oh. Oh, mierda. Ah, oh, mierda. Wow. no! me ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Creo que Mirá mató un. Que... Que... Pescadito de berizo, pido la pelota. No vale nada. <risa> ah, gracias. Una robadito Ya hacía una ola que parecía de 2 kilómetros ah. Un poco. Miró, este pescadito Dale más hilo porque te va a quedar alto el pescado ahí ¿eh? ¿Para, ¿Para agarrarlo? ¡Claro! Lo agarra, lo mostrá acá a la cámara está. Eh. ¡Muy bueno Tenemos eh, oh, con Javier Que... Estaba atento, vio el pescado <muchas> no apunte más, ¿eh? no apunte más te va a quedar rico Y trae un doble es el tipo que era No que nada, eh Muy bueno Ahí estamos, casi cabrón Entró muy bueno, doble de mira, cada dos, cada dos se comió. Bueno, cómo viene full Escuchame Gonzalo, deja algo, mira que mañana yo tengo que sacar, eh, huevo, bueno, eh. deja algo para mañana, ¿eh? A ver, padre e hijo, dos dinámico, muestren los pescados, otra Pablo. ¡Qué grande! Fabricio, un lujo eh. Gracias. buena no, no, no. a arriba muy bien, de Oh Dale. ¿Qué te parece Gonzalo? Humilde, humilde el bla. tipo, doblete, doblete. ¿Eh? A ver si podés levantar el de abajo porque se preso bien no. Muy buen, muy buen Qué pescador, eh Se achicó, se achicó por la fricción por del, la fricción del agua. ¿Por esto me vas a dejar la caña? <risa> <risa> bueno. <risa> <risa> Chao, creo. Habla cara de felicidad. <risa> Tranqui, ¿eh? Lindo, eh. Mira, mira cómo pelea ese monstruo. Mira cómo se pelea ese monstruo, por favor. No lo levante, eh. Eso, ahí, ahí. Buena, Santi. Bien Mirá. caña. Eso. Paralo para este lado así. Muy bueno. A ver, Juan. el pique que viste? A ver, el, el pique que viste. Te quedó alto, te queda alto. Alto te quedó, Ahí está Esas son las tres bollas, ¿no? Sí, sí las tres bollas y las bigoteras ah. Qué bueno que viste el pique, Juan Sí, sí, eh. lo, vi, lo vi Te ves justo el piquito Buenísimo Sí, ya se me cayó uno Mirá Mirá Oh ¡Vamos dale! Vamos, dale. A ver si lo puedo mostrar, dale acá en la camarita. Ya está, no Ya Está, ¿no? Mostrarlo por acá, acá adelante y ponelo. muestré ¿Te así? Dale, bien, mirá. Troco, troco. Muy bueno. Te felicito. muestre el saco uh -huh. no. monstruo de río Monstruo de río, muestre, muestre, muestre, levante, levante, levante, levante. No. Monstruo de río. Casi me quedo de de grande. Te felicito por la bigotera.